Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, el, el título que veis hoy es La Civilización Madre de las... La Civilización Madre, perdón, Las Pruebas, Dioses Extraterrestres. ¿Qué quiere decir este título? Pues que os esperéis hasta el final, porque vamos a desentrañar muchas cosas, no solamente... Podemos hablar de momias que se hayan descubierto y que esa sea la evidencia directa sino que quizá estos dioses extraterrestres dejaron muestras en las culturas en esas edificaciones y dicho esto pues vamos para allá Muy buenas noches amigos y ¿qué tal estáis? Un cordial saludo a todos. Pues nada, estamos aquí con esto de la civilización madre, las pruebas. Sí, dioses extraterrestres. Cuando digo dioses extraterrestres es porque todas las culturas hablan de que los dioses vinieron del cielo, no porque yo me lo estoy inventando y quiera frivolizar o nada por el estilo, al contrario. Así que sé todos bienvenidos, muy buenas noches. Y vamos a empezar porque vamos a tener media horita de directo, no vamos a tener más y haremos un directo semanalmente. Ya habéis visto que la política ha sido ir subiendo vídeos, pero bueno, no me voy a entretener y vamos directamente a lo que nos atañe. Pues bueno, vamos a empezar por esta fotografía, si os parece bien. Aquí, en el lado de la izquierda, tenemos la Columnata de la Mezquita de Córdoba. Y en el lado derecho, pues tenemos, pues bueno, diferentes órdenes de construcción, el Dórico, el Jónico y el Corintio. Y diréis, bueno, Rafa, ¿y esto qué tiene que ver? Pues mucho, tiene que ver mucho. Porque todas las civilizaciones que han hecho sus construcciones se han tenido que basar en alguna cosa. Es decir, se han tenido que basar en cosas existentes pues para poder evolucionar su edificación, su construcción. Por ejemplo, nosotros en nuestra época moderna, en la actualidad, pues para llegar a este tipo de construcción, pues oye, hemos tenido que aprender, el ser humano ha tenido que aprender de nuestros ancestros, de las construcciones, pues desde el inicio, desde el hombre en el neolítico, no esas antiguas, Chozas de, de adobe, de paja, de piedra, eh, bueno, sin ningún sentido, pues, aquello, pues, bueno, se mezclaba y se hacían, pues, aquellas casas, ¿no? Posteriormente, pues, ya vinieron las casas de madera, aprovechando, pues, los árboles, en fin, y se ha ido evolucionando. Luego vemos cómo lo primero que se empieza a construir de una forma eterna son los templos. Los templos se empezaron a edificar, pues, prácticamente en piedra antes que cualquier casa o palacio, ¿eh? así que yo os muestro esto y veréis por qué, veréis este tipo de columnas en diferentes órdenes y pues bueno, como he dicho, tenemos diferentes partes, ¿no? el capitel que es la parte superior, el fuste que sería la columna redonda, la parte más larga y la basa, no todos, todas las columnas tienen basa, pero vamos a avanzar un poquito con todo esto y en esta imagen que tenéis a la izquierda de la mezquita de Córdoba, que además es un monumento que yo os recomiendo que visitéis si pasáis por Andalucía. Pues bueno, este, esta fotografía pues es de un ángulo que se ha cogido, es pues una foto que hice yo hace mucho tiempo, y bueno, pues ahí la tenéis. Vamos a avanzar en esto de las columnas. ¿Qué pasa cuando llega el mundo musulmán a la península ibérica? Pero no vamos a hablar de aún de los musulmanes, nos vamos a remontar un poquito más atrás. Sabéis que en España estuvieron los griegos y los romanos ¿eh? y colonizaron los griegos, la zona noreste, la zona del Mediterráneo, y los romanos, pues prácticamente toda la península ibérica, no toda en su totalidad, pero prácticamente a un 85-80%, excepto algunas zonas del norte de España. Eh, lo curioso de todo esto es que cuando cae el imperio romano, pues hay una invasión visigoda. Pero los visigodos que llegan a la península ibérica eran cristianos, con lo cual empiezan a construir pues sus iglesias, sus capillas, sus pequeñas basílicas y empiezan ahí a construir directamente pues todo lo que son construcciones para las, eh, el tema de las religiones, la adoración a Dios, etcétera, etcétera. Pero coincide que los... Eh, ...los visigodos eran cristianos... ...esto se sabe... ...ya sabéis que hubieron unas intrigas internas... ...entre los reinos visigodos... ...uno que quería quitarle el poder a otro... ...otro que se quedó sin reino... ...total, que uno de ellos emigra al norte de África... ...se alía con los musulmanes... ...y los musulmanes pues entrarían en la península ibérica... ...y en el año 711 invadirían la península ibérica... ...y en el 720-722 aproximadamente pues llegarían prácticamente hasta gran parte de Francia. Sabido esto, porque yo sé que vosotros sabéis todo esto, pero ¿qué pasa con todas esas iglesias? ¿Qué pasa con todo lo romano que había anterior? Pues bueno, os voy a explicar el proceso. Llegaron los romanos, construyeron sus templos y bueno... Una vez que ya cae el Imperio Romano y está esta invasión visigoda, pues los visigodos cogerían, desmontarían piedra a piedra los templos romanos y aprovecharían las piedras, las columnas, los capiteles, los fustes, la basa, todo, toda la construcción de, de los templos romanos y lo que harían pues no sería nada más ni nada menos que volver a construir, pero una iglesia románica, Curioso, ¿verdad? Pues bueno, cuando invaden los musulmanes, llegarían aquí a Córdoba, esta sería la mezquita, eh, sería una iglesia, y automáticamente la desmontarían los árabes. Bueno, los musulmanes, no vinieron los árabes, fueron los musulmanes. Desmontaron la, eh, la iglesia que había, Visigoda, en el emplazamiento de la mezquita de Córdoba. ¿Y qué hacen los musulmanes? Pues vuelta a empezar. Empezarían a construir su mezquita con elementos del tiempo de los romanos. Y ahora veréis por qué quiero llegar a todo esto. Vamos a avanzar en el tiempo, pero luego vamos a retroceder miles de años. Así que no os vayáis. Estad atentos a este directo porque yo creo que va a ser muy interesante. Aquí vemos en la fotografía central, vemos una columna de la mezquita de Córdoba. Y vosotros diréis, bueno, esa columna central... Pues es una columna romana, evidentemente, lo que os he contado. Es una columna que seguramente se tallaría en el siglo I, en el siglo II, más o menos, y estamos hablando del siglo VIII, cuando se empieza a construir la mezquita de Córdoba tal cual la conocéis. Bueno, pues ahí lo tenéis. A la derecha tenéis una columna romana. A la izquierda tenéis otra columna romana, pues con ciertos labrados y ciertos motivos muy bonitos, son tres columnas bastante bonitas. Pues bueno, la columna central está en un templo que al principio pues fue una mezquita, no, fue una iglesia románica, no, fue un templo romano. Y cogieron todos los elementos de construcción y los aprovecharon. Esto es muy curioso, ¿verdad? Claro, diré bueno, ¿esto qué tiene que ver con los dioses? Pues mucho. ¿Por qué? Pues porque primero utilizaron los elementos existentes que ya habían en la zona para construir y como era más fácil expoliar otras edificaciones pues se expoliaron y se utilizaron y se hicieron pues aquí a modo de, eh, de templo en este caso si os fijáis en la fotografía central pues hay tres tipos de columnas la primera que está en primera plana la de la, la masa derecha es original y la que está en el centro y a la izquierda pues bueno no son todo originales sería la basa y el dintel serían originales, pero el fuste, la zona de la columna redonda, la zona central, pues serían ya, pues bueno, de otra época, eh, tallado en otra época diferente. Pero, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan todos los elementos anteriores. Es decir, actúan por copia. ¿Por qué? Porque los musulmanes cuando llegan a la península ibérica no tienen un arte definido no hay un arte predefinido, sería ya a partir del siglo IX o siglo X cuando ellos estarían en su máximo esplendor de su eh, decoración y de su estilo árabe, a un estilo diferente al estilo cristiano. Pero vamos a avanzar un poquito más, no os vayáis porque esto es muy curioso todo lo que os estoy contando. Aquí vemos el arco y vosotros diréis, bueno, ya no me vas a hablar del arco? Por supuesto, porque aquí es donde nos vamos a meter en el kit de la cuestión ...en las civilizaciones antiguas. La primera fotografía de arriba a la izquierda es la Puerta de Ishtar. Esta Puerta de Ishtar pues la podemos encontrar en el Museo de Pérgamo en Berlín... ¿eh? ...y es uno de los más visitados de Alemania, porque esto pertenece al siglo VI a.C. Y lo construyó Nabucodonosor II, al norte de la espléndida ciudad de Babilonia. ¿eh? ¿Quién no ha ido a hablar de Babilonia? ...de los persas ¿eh? y de toda esta cultura de los asirios, de los sumerios, de los acadios... ...bueno, de toda esta cultura. Estas ruinas están situadas a unos 100 kilómetros del sur de Bagdad. Esta puerta concretamente está en Berlín, o sea, la, se la llevaron los alemanes... ...y la pusieron allí como, pues bueno, a modo de exposición. Eh, estaba consagrada a la diosa Ishtar, la diosa que era babilónica del amor y la guerra... ...y daba acceso al templo de Marduk, el señor de los dioses a través de una avenida procesional, como podemos encontrar también en Egipto, en algunos templos, y estaba decorada, pues como veis, con relieves de leones, dragones, en fin, una cosa bastante eh, bonita. Eh, a principios del siglo XX, pues un equipo arqueológico alemán, dirigido por Robert Coldewey, excavó la puerta de Istar y trasladó sus miles de fragmentos a Berlín, donde fue reconstruida meticulosamente. Ahí la tenéis, una puerta preciosa, además es con un, eh, con un ladrillo, eh, con un ladrillo vidriado, muy bonito, Con, vamos, tiene presente ahí pues, unas cosas bastante bonitas. Pero vamos a continuar con esto de los arcos. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Los arcos aquí, pues bueno, vais a ver cómo hay una evolución, de dónde originan y quién dejó este legado. Muy importante. Vamos para allá. Pues aquí lo tenéis. El arco de la derecha, superior derecha, es un arco romano. Arco romano. Fijaos, ¿eh? y no hay nada más. Un arco que se aguanta solo, unas piedras que están ahí en suspensión, no se caen y es un arco romano. A la fotografía de abajo a la izquierda, pues vemos toda la progresión de los arcos. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Que hay una evolución. En esa evolución que el ser humano ha ido trabajando, pues están los diferentes tipos de arcos. Bueno, y en la foto de la derecha, en la inferior derecha, volvemos a ver la Mezquita de Córdoba. Pero, qué curioso, vamos a ir hacia atrás. Si vamos desde la Mezquita de Córdoba a la Puerta de Istar, tenemos alrededor de unos 2.500, 2.000 años aproximadamente de diferencia. Pero la puerta de Istar que es de color azul, muy bonita, con sus eh, con sus, dragoncitos, sus, sus caballos, sus, en fin, todos estos seres mitológicos. ¿Esta gente de quién sacó este arco? Vamos a empezar a meternos en materia. ¿De quién sacó el arco? ¿Quién dejó ese tipo de construcción? Se tuvieron que basar en elementos de construcción anteriores para llegar a eso, no se levantaron los, eh, los, los de la ciudad de Babilonia una mañana y dijeron, oye, me voy a poner a hacer arcos, porque no sé, tengo esta corazonada. No. Ellos copiaron de una tecnología de construcción arquitectónica anterior. ¿De quién? De los sumerios, de los asirios. Los asirios dieron mucho que hablar, mucho que hablar en cuanto al tema de la construcción. Pero bueno, los asirios, los acadios, los sumerios... Pero, ¿de quién copiaron los sumerios? Es curiosa esta pregunta, porque veremos una cosa, en los templos griegos no existen los arcos. En los templos romanos sí, ¿por qué? Porque se basaron en tecnología persa, en tecnología babilónica, en tecnología ancestral de los sumerios. ¿Y de dónde aparecieron los sumerios con este tipo de construcción? Os puedo decir que aunque no se sabe, porque se dice no se sabe, pero... Académicamente hablando, se sabe que ellos copiaron de una cultura anterior. Esa cultura anterior estaríamos hablando de hace más de 7.000 años. Es decir, no aparece Stonehenge y posteriormente aparece este tipo de construcción. No, al contrario. Hay una evolución, hemos visto la evolución ahí. Pues existe una evolución desde la puerta de Istar hasta el último tipo de arco. Correcto. Vamos a continuar un poquito más, porque no, no me quiero enrollar mucho. Uy, esta es la imagen. Bueno, pues aquí tenemos esta evolución. Vemos que si saltamos a la fotografía superior derecha, tenemos un arco romano, porque los romanos se basaron en este tipo de construcciones. Y la fotografía de abajo de la mezquita de Córdoba, todo el mundo piensa que el arco árabe de herradura, el arco de herradura no tiene ninguna eh, función arquitectónica, es meramente decorativo. Lo único que hicieron los árabes fue hacer un arco romano donde le salen en los laterales pues una forma de herradura al arco. Nada más, nada más, porque no tiene ninguna, eh, ninguna intención arquitectónica, ninguna función arquitectónica. ¿Qué quiere decir con esto? Se tuvieron que basar en los arcos romanos existentes de los visigodos y los visigodos de los romanos, para hacer este tipo de construcciones. Con lo cual, luego, después de eh, el, el, las construcciones visigodas, llegó el románico. El románico en el resto de España, en el resto de la península, en el norte, en Francia, en muchos sitios, llegó el románico. ¿Qué es el románico? El románico es basarse en lo que dejaron los romanos, en algunos elementos arquitectónicos, no en todos. Si nos vamos al Renacimiento, ¿el Renacimiento por qué se llama Renacimiento? Pues porque fue el renacimiento de la idea y el renacimiento de toda la cultura, es decir, la pintura, la escultura, la edificación, todos los, los elementos arquitectónicos eran cogidos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. De hecho, habían algunos artistas de la época, algunos constructores, que iban por las ruinas de allí de Roma y que los tomaban por locos, decían, estos están buscando un tesoro. No, no estaban buscando ningún tipo de tesoro, sino que lo que estaban buscando era copiar arquitectónicamente todo lo que estaban viendo. Hemos llegado a este punto, eh, pero ahora nos vamos a ir más allá. Ahora hemos ido hacia adelante y ahora vamos a ir hacia detrás. Así que no te vayas porque esto te va a gustar, amigo. Nos vamos a los templos, a ver si esto me lo permite... Si me deja, ahí están los templos, tenéis aquí los templos. Y diréis, bueno, ¿todo esto qué es? Pues bueno, estos son templos egipcios, son fotografías que he podido hacer yo en estos dos últimos años. Y diréis, eh, bueno, sí Rafa, pero ¿son templos egipcios? Todos. Están puestos cronológicamente. Arriba, superior izquierda. Ese es el templo de Zoser de donde está la pirámide escalonada en Saqqara detrás de, esa, de ese templo que parece un castillo eso no parece un templo eso no parece un castillo eso parece más bien una fortaleza pues bueno eso es un templo egipcio y diréis, bueno, ¿y, y dónde se ve que eso sea egipcio? estamos hablando de él, la fotografía superior izquierda es un templo egipcio ¿en qué se parece eso a los egipcios? pues no lo sé pero es uno de los templos más antiguos existentes en Egipto no es el más pero de los que más es decir, el que mejor queda en pie y fijaos una cosa ¿de quién copió esta gente? ¿verdad? porque estamos hablando de que la pirámide escalonada de Saqqara la, la pirámide de, de, del, del faraón Zoser pues esto se remonta antes que las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Si seguimos las cronologías oficiales. Esto habría que hablar, otro programa, pero no vamos a entrar en esa tesitura. Vamos a basarnos en datos existentes nada más. Y ya con los datos existentes vemos que aquí hay cosas que no nos cuadran. Por ejemplo, el templo superior derecha. Ahora nos vamos al de el centro, la zona superior del centro, Ávidos. Es el templo de Ávidos. Luego nos vamos a la derecha. Ese es el templo de, eh, de Horus. Es el templo de Horus, si no recuerdo mal. Sí. Y es eh, de Ramsés. No, Ramsés no. Ptolomeo III. Que no recuerdo mal. Es Ptolomeo III, exactamente. Abajo, izquierda. Dendera. En la zona del centro, Abajo. Eso es Luxor. Y el que está oscuro es el más reciente de todos. Es el templo de Philae, de la diosa Isis. Pero, chicos, es curioso, porque los únicos que se parecen son los dos que están en los extremos de la derecha, el de arriba y el de abajo. Tiene sus dos pilonos, una entrada, pero bueno... Tiene esas hendiduras a modo de contrafuertes, podemos decir, un poquito así, a modo de contrafuerte, de soporte arquitectónico. Pero son los que más se parecen y hay un salto importante entre uno y otro en el tiempo. Pero fijaos cómo ellos construían de forma dintelada. ¿Por qué? Porque tuvieron que copiar esos elementos de otros. Pero si os fijáis en el templo de Zoser, que es el que está arriba a la izquierda, ¿Veis que son piedrecitas? Son piedras. Mientras que las otras son piedras un poquito más grandes. Todo esto es muy curioso porque esto nos está diciendo que copiaron su tecnología de un tiempo anterior. No llegaron los egipcios y dijeron, bueno, vamos a construir un templo, pues no sé, venga, va, eh, vamos a hablar con Imhotep. Venga, Imhotep, tú, piensa cómo hay que hacer un templo. No, él tuvo que basarse, porque todo esto es, hay unos cálculos detrás de todo esto. Esto es ingeniería, esto es arquitectura, pura y dura. Y además a, a, a huevo, porque ahí no hay cemento, es una piedra encima de la otra. Y además os digo una cosa, con tanta exactitud que no cabe ni tan siquiera pues una hoja de papel, ¿eh? una hojita de papel, ¿eh? una hoja, una hoja, no cabe dentro... Entre las ranuras, la separación de las piedras, no cabe absolutamente ninguna, ninguna hoja, ni un alfiler, porque está perfectamente posado uno encima del otro. Podríamos estar hablando aquí de las diferentes técnicas de construcción de las piedras, el tallaje de, la, de, los, de los sillares de piedra, pero fijaos, vuelvo a poner esto, Y veréis cómo, si me lo permite, y veréis cómo hay una evolución. Con lo cual, esta fotografía, que la vamos a ampliar, esta fotografía, que la vamos a ampliar aquí, esta fotografía, este templo, tuvo que evolucionar de un templo anterior. Pero de un templo anterior de verdad de alguna tecnología ya existente que dejaron allí. Y esta es la civilización madre. Yo os podría decir que un periodo anterior a la construcción de este templo podría ser esa civilización madre, perfectamente. Esto es anterior a las pirámides. Según dataciones oficiales, esto está hecho antes, porque primero fue, teóricamente, la pirámide escalonada de Sacara. Fue la primera, la, primera, eh, la primera pirámide. Esto fue eh, construido eh, en el 2650 a.C. La tercera dinastía. Es decir, que tendríamos unos 2.600, casi 700, o sea, 4.000 años. Esto fue, según Manetón, fue edificada por Imhotep, el primer arquitecto ingeniero de nombre conocido de la historia, Imhotep. Pero Imhotep, es muy curioso porque fue un erudito egipcio que eh, era médico, astrónomo, arquitecto, primer ministro y además fue un sacerdote excepcional. La leyenda de Imhotep, que fue el que hizo este templo, dice que estaba tocado por los dioses como os lo estoy contando, por los dioses. No es una cosa inventada de ciencia ficción que estamos aquí diciendo pues, para que la gente eh, pues, pueda pensar que esto es ciencia ficción. No señor, por los dioses, pero por los dioses físicamente hablando, por esa oleada de dioses más jóvenes, Horus, Isis, Osiris, todos esos dioses más recientes, porque sabemos que Horus, Isis y Osiris, esa triada, pues tenían abuelos, tío, abuelos primos, sobrinos, tenían una familia que vivían aquí. Porque, ¿qué pensáis? ¿Que los templos eran donde adoraban a los dioses? Pues sí, adoraban a los dioses. Pero es que los dioses vivían dentro. Los dioses vivían dentro y necesitaban, según se cuenta en todas estas crónicas egipcias que están perfectamente documentadas que los dioses vivían dentro y que no podían tener contacto con el mundo exterior ¿por qué motivo? se desconoce así que yo voy a dejar esto aquí y ya lo demás, como se suele decir sacad vosotros vuestras propias conclusiones yo creo que esto es un buen dato de la evolución de construcción y sabemos que toda esta evolución origina de un sitio o de un lugar anterior que fue una civilización madre nos podríamos estar remontando a 7.000 años atrás 6.000 años, 7.000 años atrás del final, ojo, de esa civilización madre ¿quién no nos dice que los egipcios desmontaron por pues, muchos templos y muchas cosas y volvieron a recoger esas piedras, esos sillares de piedra, y empezaron a construir. Fijaos que en las primeras dinastías, de la primera a la tercera dinastía sobre todo, no hay obeliscos. Fijaos nuevamente, y voy a ser muy breve y nos vamos a ir ya, porque ahora tenemos un directo, en Clásicos del Misterio con Alba Paloma y David Castillo. Pero fijaos, si esto me permite, vamos, venga, ahora, fijaos que no hay ninguna inscripción. Solo hay inscripciones en los últimos templos. En este templo de aquí, en el templo de Philae, hay inscripciones. Y en este templo hay inscripciones. Fijaos, el templo este, lo bonito que es, es el templo de Horus. Este es el templo de Horus. Es muy bonito, ¿verdad? Es de los que mejor están, de los que mejor se guardan todavía. ¿Vale? sería de Ptolomeo III. Bueno, vamos a colocar aquí esta foto. Pues bueno chicos, yo por mi parte creo que ya hemos dado muchas pistas de que todo esto evoluciona de una civilización madre, que fue una civilización en común con los sumerios, con los egipcios y quién sabe si no fue una civilización madre en común con los mayas y que los mayas evolucionaran posteriormente los aztecas y los incas ¿no? y que fuese pues se formase una civilización. Los incas, de quien evolucionaron, llegaron allí y dijeron, vamos a construir. No, tuvieron que basarse en algo, en realizar estudios, primero maquetar las construcciones. Todos estos templos primero se maquetaban, se hacían maquetas para ver sus cargas, para ver sus tensiones, para ver qué es lo que ocurría, cómo quedaba físicamente, estéticamente, cómo quedaba todo esto. Pues lo tenían que maquetar basándose en cosas existentes. Esto es muy importante. Pero, chicos, no me voy a entretener más, me gustaría eh, que eh, si están por aquí las compañeras y Paloma, pues que, o algún compañero moderador que pusiese aquí el directo de Clásicos del Misterio, eh, que concretamente van a hablar, no me acuerdo de qué, ahora os lo diré, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, bueno, ya, si podéis vosotros colgarlo por aquí por favor, porque voy muy a saco, ¿de acuerdo?, para no comerme eh, el espacio. Ya se puso, ¿verdad, Josué? Gracias. Pero antes de irme, antes de irme, de permitirme un segundito. Eh, primero vamos a saludar a UFO Spain, a nuestros amigos de UFO Spain, que tienen una magnífica página web eh, y donde vamos a colaborar estrechamente. Aquí veis esta magnífica página y digo magnífica porque tiene mogollón de artículos, mogollón, montón de artículos y que son muy interesantes. Y ya lo veis aquí, ¿de acuerdo? Os dejo esta página de nuestros amigos de UFO Spain, donde vamos a colaborar con ellos en este, en este futuro. ¿eh? Ya sabéis que el misterio pues tiende a unirse. Los amigos tienen que unirse. Ahí lo tenéis. La página es HTTPS, dos puntos, barra, barra, o escribís www.ufo-spain.com. Ahí lo tenéis perfectamente. Quería saludar, antes de nada, quería saludar a un amigo que hemos estado en conversación hace poco. Y, eh, pues bueno, oye, tenemos cosas muy interesantes y quizá hagamos alguna colaboración conjunta, que es nuestro amigo de Planeta Snackedos. ¿de acuerdo? Vamos a saludarlo desde aquí y a darle un fuerte abrazo a nuestro amigo, que además llevamos una amistad pues, bastante bonita ¿eh? y nos contamos muchas cositas y esto sí es importante. Diferentes puntos de vista, amigos. Ya sé que planetas naquedos y yo no tenemos nada que ver. Yo me dedico más al tema de historia, arqueología, eh, todo este tema del misterio y a curiosidades, pero quería a saludarlo ¿eh? quería saludar a nuestro amigo planeta Esnaquedos. y dicho esto pues nada nos vamos todos a clásicos del misterio con alba paloma y david castillo de acuerdo os he dejado ahí eh, aquí debajo os he dejado diferentes enlaces de acuerdo y bueno eh, también estamos con el tema de las donaciones si alguien quiere hacer una donación estamos intentando cambiar el equipo, ¿de acuerdo? No se trata de hacer un crowdfunding ni nada de esto, pero ya sabéis que estos canales, como el mío, pues también dependemos de los likes, de compartir, si os ha gustado, compartirlo, por supuesto. Y si eh, os ha gustado mucho, mucho, pues recomendárselo a gente por el Facebook, en vuestras redes sociales, ¿vale? Darle al like, compartirlo y sobre todo comentar. Quiero que me escribáis aquí abajo, eh, por favor, ¿Qué pensáis de todo esto, de esta evolución, de todo esto que ha pasado en la arquitectura? La civilización madre realmente nos ha dejado estas pistas. Y sobre todo, las pirámides de todo el mundo, no de Egipto, de todo el mundo. En América también, en China, en Kazajistán, hablaremos de una momia encontrada en Kazajistán. Una momia que parece, si no es extraterrestre, se le parece bastante. Pues Bueno chicos, muchísimas gracias a todos. Un besote, cordial saludos a todos y yo me despido. Así que os espero ahí en Clásicos del Misterio y vamos a dar una vueltecita. Muchas gracias amigos, nos vemos. Próximamente, ya sabéis, cada semana haremos un directo de este estilo y mientras haremos vídeos y los iremos subiendo. Besotes a todos, muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.